Estamos de vuelta, mis amigos, en su programa de mañana. Buenos días para todos ustedes. Bueno, y como les decía antes de que nos fuéramos a la pausa, eh, primero ya está con nosotros Yerjan la antigua, quien quiero saludar en este momento. Buenos días. Buenos días, buenos días, amado, y a todo el equipo. Gracias a toda la gente que nos sintoniza a través de Telenor Canal 10 y de telenor.com.do para todo el mundo. Bien, eh, el panorama político electoral de San Francisco de Macorís ha cambiado porque... Una, unos del acuerdos. ¿Del país? Bueno, en San Francisco. Vamos a hacerlo. Y micro. no es San Francisco ajeno a ellos. Sí, pero vamos a hacerlo micro. Mm. Okay. Eh, Particular, entonces. Exactamente. Porque eh, en una ocasión Miledis estuvo por acá, pero no había un panorama como el que tenemos ahora. Sí. No estaba ahora, definida la exacto, cosa. Exacto, no estaba definida. Había la posibilidad de un acuerdo entre Fuerza del Pueblo y el PRM. Pero ahora eh, las cosas están definidas. Hay un alcalde a, que va a postularse por el PRM hay uno que se va a postular por la fuerza buenos días Miledis, un placer bueno. inmenso tenerte aquí, buenos sobre días. todo una dama inteligente y elegante muy, muy amable muy <risa> buenos días amado muy buenos, buenos días. días a cada uno de ustedes que, comporte, que conforman este importante equipo de mañana un honor para mí que me hayan invitado eh, Miledis yo le echo la pregunta y creo que debemos de... La salida de Leonel Fernández ha significado muy poco para el PLD. Mira, este, yo no lo veo así. Cualquiera ah. persona que salga de una organización Quiero política, la de ella, yo no se lo democrática, es importante. porque es, Y más el expresidente Fernández, que es un líder no tan solo de la República Dominicana, sino de América Latina. Pero lo más importante es que nosotros también tenemos un equipo de hombres y mujeres que al irse el expresidente ex Fernández, entonces ya hay un nuevo Presidente del partido y así Sucesivamente en las diferentes Provincias, que, el, que es la persona Que deci, decidieron De irse a la fuerza del pueblo Nosotros entonces Lo sustituimos por otro compañero Con capacidades igual que El que se fue Milady, Aquí en lo local Personalidades de mucho prestigio Como Luzelene Plata Juan José Trinidad, Andrés, Acosta y, Acosta y otros, se fueron a la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo piensa Miledy unificar esa parte que queda del PLD para afrontar una candidatura? Bueno, usted no sé si usted pudo observar que a quienes juramentaron. O sea, fueron muy pocos los que se fueron en la provincia de Duarte a la Fuerza del Pueblo. Yo le puedo decir a usted y a este prestigioso equipo que nos acompañan y a los miles de televidentes, que desde La Guarana hasta Arenoso no se ha ido un solo presidente de intermedio ni un solo presidente municipal. Sin embargo, acá ciertamente se fue el presidente municipal, inmediatamente el compañero Vinicio Tobal lo sustituyó, se fue el presidente municipal, inmediatamente el compañero Cornelio lo sustituyó y se fueron menos de cinco presidentes de intermedio, no, no llegan a cinco. Significa que, y la compañera eh, Luz Helene, que es una mujer valiosa, pero déjame decirte que muy, algunos de ellos estaban un poco desconectados de lo que es la base de nuestra organización política, que estaba desconectado de la sociedad, que que estaban quizá en otra cosa, menos en lo que es el partido de la liberación presa, dominicana. alta Altagracia Rosa. Sí, exactamente. Desconectado de la base. No, te dije algunos de ellos. Te dije algunos de ellos. Y la que más activa estaba era la compañera Altagracia Rosa. Te lo digo porque yo soy peledeísta. Y yo sé quiénes se mueven a raíz de la base del partido quienes se mueven, quienes tienen fuerza a nivel de lo que son los grupos comunitarios y quienes solamente van a la base del partido a buscar los votos cada cuatro años. Entonces, si usted puede observar la, manif la gran manifestación que el Partido de la Liberación Dominicana hizo el sábado pasado, ahí usted puede observar dónde está la fortaleza. No está la fortaleza en dos o tres dirigentes. Que se fueron, porque resulta ser que al ellos, los dos o tres dirigentes que se fueron, al serle el planteamiento a esa base del partido, vámonos con nosotros, la base no les respondió, porque lo primero que dijo el expresidente es, es que para afuera que van, pero no es tan solo el presidente de la República en ese decir que es para afuera que van que irían para, para afuera y la gente del palacio, no, irían todos desde barrendero, desde un conserje de una escuela a un portero, a uno que gana 15 mil pesos, a uno que gana 20. Entonces resulta ser que la base de nuestra organización política es lo que es peledeísta. Eh. Y por tal razón fue la gran manifestación que le puedo decir a ustedes, que en la historia del partido de la liberación dominicana, y mira que tengo alrededor de 30 años en el PLD, nunca, pero nunca había visto una concentración pues de PLDistas. Ella de... no tiene temor en decir su edad. Mm. No, no, yo no sé. Te... No, bro. Mira, ya, ya Sócrates me está mirando. Sí. ¿Y cuántos años? ¿Cuántos son? Sócrates, por Dios, no me mire lo que, pasa que él, Sócrates está pensando. No, no pueden ser muchos. Sí, no, claro. pero son 30 eh, y sabiendo cómo milé 10. Es, que eh, sí, sí, ya con, concluyendo, Sócrates se sorprendió. ¿No es cierto, Sócrates? Tengo alrededor de 30 años en el PLD y jamás en la vida desde el profesor Juan Bosch hasta el expresidente del partido y el expresidente de la República, el compañero presidente Danilo Medina, nunca San Francisco de Macorís y la representación de los otros municipios había concentrado tantas personas con tanto entusiasmo para la proclamación de nuestras candidaturas. Eh, a nivel municipal. Miledis, eh, eh, siguiendo la pregunta que hace, Sócrates, eh, que hace <ríe> Francio, Fulvio, no, Fulvio, ah, en sí, relación yo, a cómo van a enfrentar, me, porque yo, es que es una odio, cosa allá en la esquina. Me, como odio, como odio, me odio, me odio, <ríe> la, <ríe> la cosa que él dice, mira, dice Carolina. Me odio, me odio. O sea, en relación a la pregunta que hace Fulvio, de cómo eh, piensan trabajar, eh, partiendo de que... Ya o sea, hay un, peli, un PLD dividido que van a, va a haber una contienda donde habrán otros contrincantes como eh, Siquio por el PRM, ¿cierto, Fulvio? Tenemos a un Trinidad por la Fuerza del Pueblo y usted con, por el PLD. ¿Cómo ven ustedes el panorama? Me gustaría, porque siempre el candidato el precandidato dice que va a ganar y que está todo arreglado, pero ¿cómo visualiza el PLD desde adentro lo que está pasando afuera con las candidaturas? Mira, el partido en un partido cualquiera en el gobierno se podrán ir personas no se divide, el PLD no está dividido, se fueron, ya unos, no, porque se fueron unos cuantos dirigentes, pero esos cuantos dirigentes, no todos tienen su vida hecha uno tiene pensiones, otro tiene empresa, y por tal razón es que la base del partido se ha quedado en nuestra organización política. No veo la división en el PLD. Y te puedo decir que nosotros ya tenemos estructurado, comenzamos a estructurar lo que son los frentes de masa en apoyo a nuestra candidatura. El sector salud. Es el sector, uno de los sectores más grandes que tenemos apoyándonos. Pero hablar de mujer, que es mi fuerte, y hablar de juventud, también estamos trabajando. Hablamos también que ten, estamos organizando lo que es el sector profesional. La ventaja que tenemos, que nosotros somos hombres y mujeres trabajadoras, que no descansamos 24-7. 24-7, yo no, no tengo un sábado ni un domingo, y así mis hermanos, y así se están contagiando nuestro equipo en las diferentes áreas. Mientras los otros estaban peleando, nosotros, la jefa de, de, de asuntos electorales, la coordinadora de asuntos electorales, es eh, Judy, y tú quieres, mi hermana, una mujer que trabaje más que Judy, esa no descansa. Mientras Milenious. los otros estaban peleando, nosotros estábamos organizando nuestra casa para que cuando salgamos, y mira de qué manera salimos el sábado pasado, fue una actividad sin precedente, el cual le quiero agradecer a la base de nuestra organización política, ese gran apoyo que nos han brindado, y le puedo decir esto, en el PLD fui la más votada, la unidad, la unificación de los otros tres candidatos que me adversaron en la interna, no me alcanzaron el voto, ¿me entiendes? Y ahora, todas las encuestas nos dan número uno, lo único que yo no me siento. yo A mí siempre me puede faltar un voto y por eso siempre me sobran muchos. O sea que, o sea que está, yo garantizo primero, con la ayuda de Dios y la sociedad franco-macorizana, que son tantas las gentes... Que en la primaria, sin ser de mi partido, sin ser de ningún partido, fue a votar por Miledis Núñez porque cree en Miledis Núñez. La historia de Miledis está ahí y ustedes la conocen desde Fulvio, eh, y no es que seamos viejos Fulvio, lo que pasé era que cuando era del Movimiento Campesino Independiente MCI en aquellos años en la Dirección Nacional... ...trabajábamos junto con el área... Una, una fajadora, una fajadora... Apro Apro años Apro que ¿cuántos años? Sí. No, no, no, no, no, Sócrates... Ah, no, no, no, no, no, no, Sócrates... Por... No, Sócrates, ay, deja ay. eso ahí... La Miledis... Más, dos, por... ¿Eh? aquellos años? Miledis... En aquellos años? Si soy... te... sí, sí, muchos años, nadie lo va a tener. ¿Por qué? <ríe> <¿también>? <ríe> Miledis, ¿por qué el pueblo de San Francisco de Macorís... ...especialmente la juventud y las mujeres... Vamos a incluir también a los hombres, ya, para no sí, ser sí, excluyentes. No, no, no Deben votar por ustedes o sea, ¿cuál es la propuesta de, de gobierno municipal que usted tiene para este pueblo? Mira, nosotros estamos elaborando el programa de gobierno municipal para ya dirigir los destinos de nuestro municipio, de nuestro ayuntamiento, con un programa a corto, mediano y largo plazo, con un equipo especializado y al mismo tiempo estamos buscando más personas calificadas que nos ayuden ya a, a dar forma y también que nos planteen otros aspectos que nosotros podemos eh, desarrollar desde el municipio de San Francisco de Macorís en lo que concierne el ayuntamiento. El ayuntamiento es la institución más cercana al pueblo. Y podemos ver que en los últimos años como que hay una desconexión ayuntamiento, sociedad civil, grupo comunitario. Yo lo que soy es, aparte de ser dirigente política, lo primero que me defino como una líder comunitaria. Y, y esa relación entre comunidad y ayuntamiento existirá, pero tenemos que hablar de ordenamiento del tránsito, de una planificación, de transparencia, de sistematización del ayuntamiento. Y un sinnúmero de, de, de que no lo puedo decir todo porque vamos a trabajar con varios ejes y en los próximos días vamos a estar presentando nuestro programa de gobierno municipal. Lo cierto es que nosotros vamos a cumplir con la ley de organización municipal, aún sabiendo que hay algunos baches hay un, algunas contradicciones que hay que corregir, pero entiendo que el ayuntamiento debemos de a la ley, A la ley. Okay. A la ley. Hay un bache que a veces se contradice mm. la misma ley. Okay. Lo que le garantizamos que eh, en el ayun cuando lleguemos al ayuntamiento con la fuerza de la sociedad, los diferentes sectores deben de aportar porque no es un asunto de Miledis Núñez no es un asunto de Amado de cada uno de ustedes aquí Macorís es uno de los principales municipios que cuenta el municipio mayor de mayor importancia a nivel de producción a nivel agrícola que cuenta la, la región nordeste, entonces tenemos que unirnos todos para rescatar a San Francisco de Macorís en cuanto a todos los aspectos, aquí hay universidades, aquí hay medios de comunicación como Telenor, que llega y que tiene hombres y mujeres eh, como los Vargas preocupados porque la sociedad franco-macorizana siga creciendo, pero aquí hay un sector comercial también pujante. Entonces vamos a unirnos todos, que en la unidad está la fuerza, y esta es la única manera que nosotros podemos seguir desarrollando nuestro querido San Francisco de Macorís. ¿Tenemos? Bien, tú. ¿Tenemos una pregunta. Yo tengo ¿Tenemos una pregunta. Un momentito, por favor. Un momentito. Mm -hmm. Milady, durante todo el... Durante todas las preguntas, las respuestas que ha dado las preguntas que se te han hecho, he escuchado muchas veces decir eh, mi candidatura, nuestra candidatura, pero no, he, no has mencionado a Gonzalo Castillo. ¿Tú no crees en esa candidatura? Claro, es lo que pasa es que eh, la candidatura del compañero Gonzalo Castillo ya es a partir... De, no no de ahora, sino eh, a febrero. partir de febrero, entonces, okay. de a partir de es marzo, entendible. Te pero compro eso. Eh, resulta ser no, que febrero, Gonzalo sea, Castillo es nuestro marzo. Marzo. nuestro candidato y nuestro próximo presidente ladies, de, de el, la república. Usted hizo una alusión de que ha hecho un acto en San Francisco de Macorís presentando a, a todos los candidatos. Con respecto a la boleta local, tengo entendido que el PLD... Sí, no, sí. Me refiero al acto del sábado. no, me refiero... Eh, ella hizo alusión a eso, pero yo voy a referirme a la composición de, de la boleta, de la boleta okay. en cuanto a lo municipal, porque okay. son 13 regidores, un vicealcalde y Miledis, en este caso. Está conformada los 13 regidores, porque no se había cumplido con la, la cuota de, de la, la mujer. mujer, porque ya no está... Eh, Finí estaba adentro... Eh, Altagracia Rosa, ¿quién ocupa la posición de Altagracia Rosa? Mira, este, Joana Cepeda. Mira, subieron... ¿Y en, y en subieron. voto no le correspondía a Laura? Bueno, están todas. ¿Están? Está eh, Laura, está Joana y está Carmen Grullá. Con esa se, se completa se la, la boleta. ¿Y, ¿Y el que PRD quedaban, tiene la, algún adecuado? Hay dos, eh, dos. regidores de, del Partido Revolucionario Dominicano. Ya, Hay una aliado. pregunta, una pregunta por acá, aliados, así, que nos en, hacen por WhatsApp. Uh -huh. Nos escribe el número 2196. Dice, buen día. Una pregunta para Miledis. Vemos que el PLD es un partido de oportunidades. El joven candidato a diputado, Jengri Jerry Acosta, le puede sumar a su candidatura y la otra persona eh, dice, dicen, visto que él es un joven empresario, y este y a costa ha sido recibido en bandeja de platas y otra persona dice Yolanda Santo de Pizacostura... Costura. Buenos días, démele saludo a la dama de hierro, de hierro Que está bendecida por el señor Saludos ¿Sí Bendiciones para usted Ay, Quizás porque trabajo bien. mucho ah, bueno. Entonces la preguntita En relación al joven Jerry Acosta ¿Cómo le <ríe> ponen en relación o sea, a... Que parece no, no, que la confundieron con <risa> <risa> <risa> no, tan la solo, no tan solo No tan solo Jerry Acosta suma eh, Suman todos los Ah, pero hay un eh, merenguero en, en la boleta No, no, Jerry Acosta, Acosta Que, no, que pasó no, en, la, en la boleta ¿De dónde? Todos como, los como, candidatos claro. que terciaron Dios. en las elecciones sí. internas ah, eh, suman. Y, ahora, y, y ahorita, cuando Amado. Oh, alguien me preguntaba sobre la juventud y la mujer. Precisamente sí. cuando yo era regidora, la experiencia municipalista que tenemos tres periodos consecutivos como regidora, cuatro años como gobernadora, y ahora este tiempo como diputada me permite este, tener una experiencia municipalista, donde en el ayuntamiento y Francis lo sabe que fuimos regidores juntos, no existía el departamento de la mujer y equidad de género. Ha sido una vida política sí, muy sí, fructífera. Sí, sin... Eh, sin embargo, bendiciones de Dios. Amén, amén. Sin embargo, nosotros creamos el Departamento de la Mujer con su descripción de puesto, pero tampoco existía el Departamento de Desarrollo Comunitario, donde se subdivide en divisiones de capacitación, de organización y, y de en asistencia más. O sea, tenemos la experiencia municipalista y al mismo tiempo el deporte, que es juventud, que es desarrollo, también tendrá... tendrá Milady estaría asumiendo tendrá, el 5% del deporte que dice la ley y que en, cuando usted y yo estuvimos allí, se aprobamos aquel taller para incluir a los clubes de San Francisco. Ha sido infructuoso el 5% de la, de, que establece la ley para inversión. En el deporte. Mira, ni se ha cumplido el 5% del deporte, ni se ha cumplido el 4% para educación, salud y género, que este 4% lo cogen para cualquier cosa, menos para uh -huh. proyectos de desarrollo en el área de juventud, es en sí. el área de la mujer, en el área de asistencia social. Lo que yo le garantizo es que vamos a hacer todo lo posible por cumplir la ley de organización municipal, sabiendo que el 5% sería de manera paulatina, porque sacarle un 5% de golpe y porrazo a un presupuesto, pero sí como podemos comenzar por un 2, luego por un 3, y así sucesivamente. Pero cuando tú construyes una cancha, cuando tú este, nombra monitores de deporte para que vayan a los play, para que vayan eh, al estadio, para que vayan a los barrios, a entrenar a esos muchachos humildes. Eso está invirtiendo. Sí, sí, está invirtiendo. Eso. Cuando tú da eh, útiles deportivos, tú estás invirtiendo en el deporte. Lo que pasa es que no se ha priorizado. El deporte como algo primordial para la juventud y para el desarrollo de los Mi ladies, la inclusión de Jorge Peña como acompañante suyo en la boleta, como vicealcalde, sí, sí, sí, sí. eh, ¿qué, qué, ¿qué calidad de votante pretenden ustedes buscar con, con esta alianza? O sea, ¿A quién pretenden ustedes atraer con la presencia de Jorge Peña ahí? Mira, Jorge Peña es una persona muy capaz, muy valioso. Este, no he escuchado comentario negativo, una persona transparente y tiene tiene personas que le siguen tanto de todos tenemos tanto de sí, la claro. clase media, clase alta y clase más humilde. Eh, yo le, cuando lo escuché hablar, que dice, no, yo vengo, me hice profesional desde el mercado. Pero yo digo, sí, qué, qué lo, bueno. Lo vi sí, sí, sí, él, él, era, él, entonces, él, él, él venía oiga, el Eso es un estímulo. un tremendo ejemplo. Es un estímulo para sí, los sí, otros jóvenes, los otros profesionales, que desde abajo se puede llegar. Y dímelo a mí. Yo vengo de un campo, de la Cruz de Cenobí. Para yo hacerme profesional, cuando pequeña, yo me tenía que quitar los zapatos sí. o entrarme con todos mis mi zapatos al lodo para llegar al cruce y recibir el pan de la enseñanza. Ah, sí. Pero para venir a San Francisco de Macorís, yo tenía que a veces coger una cola del motor sí. para llegar y hacerme sí. profesional y luego irme a la capital, que ahí sí se pasa. Dile, mi... la ciudad de San Francisco de Macorís como municipio tiene grandes temas problema del río Jaya, el problema de la quebrada grande, el problema ambiente, de la urbanización ensen... de la ciudad, el problema de recuperación de espacios públicos. No te he escuchado hablar de... El mercado de esos temas, municipal. Ah, sí, ese mercado. Sí. Yo lo que pienso es... Ya si... eso está todo plasmado en nuestro programa de gobierno okay. municipal. Ok, porque yo lo que pienso es, si cada candidato o si cada alcalde asume uno o un dos temas de esos grandes, llegará un momento en que lo terminaremos todo. Sí, cuando dije ahorita que íbamos a trabajar en varios ejes y que solamente íbamos a hablar de algunos para para dejarlo en lo que es nuestra propuesta cuando la fueran a exponer al municipio de San el Francisco. El misterio eh, de la sorpresa. <risa> pero, Tú sabes que aquí eh, San Francisco, eh, necesitamos urgente lo que es una planificación del <risa> municipio de San Francisco de Macorís. San Francisco está creciendo, pero está creciendo de una manera desorganizada. El tránsito, oiga, eso es un mm, caos. Sí, ahora, pero ahora hay una el, mercado, ahora. el mercado no está apto para los frutos y los productos que vende el mercado no están aptos para el consumo humano son de las cosas prioridades que debiéramos sacarlo de ahí y ponerlo Mira, en un lugar hace, más adecuado puede ser pero en consenso con los mercaderes no imponiendo no imponiéndole a los mercaderes vamos a sacarle a agarrarle todas sus cosas y se fueron no vamos a hacer un estudio de factibilidad vamos a hacer un estudio de factibilidad para ver qué es lo que más le conviene a la ciudadanía a los mercaderos, eh, si dejarlo ahí, si Pero hacer mercados, mercado. mercados necesita Mercado mire. satélite. Claro que sí, el señor presidente de la República le dijo al ayuntamiento: búsquense el terreno que el Estado, el gobierno central, va a construir el mercado. Yo soy lechuguero, eh. mi lady. Ay. ¿Le? Yo soy lechuguero. O sea, el sí. Entonces le un... pregunto sí. a los muchachos y a los señores que están en el mercado, me hablan. De hacer la remodelación ahí mismo, con un segundo nivel para oficinas y parqueo. Sí, y esa propuesta ya la le estamos estudiando, esa, esa propuesta, porque mm. me decía alguien muy influyente en el gobierno cuando le hablaba del mercado, me decía, mira, yo hice un mercado en San Juan y es un elefante blanco, lo hicimos a la fuera de la ciudad y resulta ser que nadie ni siquiera va. Entonces, nosotros, esos son, es, entonces ese es el estudio de factibilidad, entonces vamos a ver de qué manera hacemos ese estudio de factibilidad y si se tiene que quedar ahí, que se quede, pero gestionado con el gobierno central, los recursos que percibe el ayuntamiento municipal no dan ni para cañada grandes, grande, no dan para construir mercados simplemente nosotros seremos gestora y haremos nos, nos, una nos, nos alianza sincera. estratégica con el gobierno central que seremos el gobierno a partir de 2020. Mi Gonzalo L presidente. El <risa> tema, el tema transparencia, manejo eficiente de los recursos es un tema que preocupa a sí. la ciudadanía y en las diferentes sí, sí, sí. instituciones eh, a veces entendemos que no hay un manejo correcto. Eh, sabemos los escándalos que vive el país en lo que tiene que ver con corrupción y la percepción que tenemos de que no se utiliza o se utilizan los fondos del Estado como debe de ser. Las alcaldías no escapan de esto. Ahora con la gestión de Alex Díaz se entiende que esto ha mejorado mucho y que se ha valorado en mediciones a nivel nacional. Así lo muestran los datos. Eh, ¿Qué garantía tenemos o qué nos puede decir usted de la eficientización de los recursos, del manejo transparente de los recursos de un ayuntamiento municipal en una gestión suya? ¿Cómo garantizar eso y cuál es su visión de este tema? Carolina, cuando, cuando me oye. permite hacerle, agregarle ahí sí, a tu pregunta. Eh... ¿Cómo valora ella la gestión municipal Quería actual? hacerlo también, pero... Porque yo creí que era por ahí también. Ahí están las preguntas. Mira, este, en primer lugar, Carolina, decirte que cuando yo hablo de transparencia, cuando hablo de sistematización del ayuntamiento, es para que todo lo que se vaya a hacer en el ayuntamiento se suba y que todo, no, no haya nada que ocultar y que toda la población sepa lo que está haciendo el ayuntamiento y sobre todo re rodearnos de hombres y mujeres honestos transparentes y capaces que ahí es que está la debilidad de los ayuntamientos e informarle sí. al pueblo antes de hacer las y, cosas y, y, e informarle a la ciudadanía porque resulta ser que tenemos un consejo económico y social dirigido por el actual alcalde, coordinado por el padre y un, un sinnúmero de personalidades de la sociedad franco Macorizana, que cuando lleguemos vamos a continuar con este Consejo Económico y Social, y ahí no se podrá construir una obra que no esté consensuado con el Consejo Económico y Social, que está compuesto por, por lo, el movimiento popular y por los diferentes sectores. Se formó sectores. En raíz de que usted era gobernadora eh, Comenzamos a, ahí, a los diferentes sectores que vamos componen a escuchar una pregunta. la ciudad Franco Macorizana. Sí, okay. Vamos a escuchar una preguntita que nos tiene un amado televidente. Para Mileri, Dice adelante. Fior Antigua, acá de San Francisco, buen día. Yo vivo por donde estaba la manifestación el sábado y por el frente de mi casa pasó una sola persona que yo conocía y ahí había muchas guaguas que vinieron de otros lugares. Nos llamaron ayer en ese sentido, no quise resaltarlo porque no era el tema no, de la No, eso no es cierto porque resulta ser que fui yo la que pagué la mayoría de, los, de las guaguitas para trasladar a la gente, a la gente de acá. Desde acá. Oh, y oh, la oh, mayoría oh, eran de San Francisco de Macorís, porque la Guarana solamente vino una representación en los otros municipios. Y si pueden observar las fotos, todos eh, eh, San Francisco, ahí no había una ¿Por sola. ¿Por cambiaron gente? de lugar de ubicación? La, por el, la, sol, mira, por mira el, el sol. Mira el sol. Ah, ok, perfecto. ¿No hicieron tomas aéreas Correcto. que siempre sí, se hacen? sí, hace. sí eh, con un dron. Graciero, eh, ¿no? no lo sí. hemos visto ¿no? la publicidad por la para Milady es gratuita. Ah, gracias. Por, por, sí. <risa> Pero mire, el si ustedes pueden estar Está ofreciendo eso de manera gratuita. Gracias, gracias. <risa> mira, mira la cantidad de personas, mira. Entonces, ¿de dónde vinieron? Mira, ni siquiera de, de, de La Vega Y que cruza Río Senoví. No se ve tanta final. gente, Milady. Pues, Al fondo, ¿no? Claro. El, el espacio es corto. Se hizo una cruz, se hizo una cruz, mi niña se hizo una cruz, bueno. y te bueno. digo que fue contundente, y te reitero solamente, era, era los, eh, representaciones de los otros municipios, porque recursos no teníamos tanto para traer eh, la provincia completa, pero el fuerte, y se lo digo yo que no miento, y te lo digo yo que fue la que distribuí el poco dinero que me que me dieron y yo tuve que buscar otro dinerito de lo mío, porque tampoco, bueno. me, quedo, me, tampoco me quedo con el dinero no, que no, no, me quedo y que ustedes me conocen y las, limpio, y la, porque siempre hay que aportar no, para transporte, para transporte. Bueno, señores cada vez que me, me encuentro con ella sea en una entrevista o de manera personal en una conversación no deja de sorprenderme pues no solamente es una líder comunitaria sino es una política de tomo y lomo y esta entrevista ha demostrado la calidad de una mujer que ha sido forjada en el día a día del fuego y el yunque diario de la vida cotidiana te felicito y a Ondina eso. que no se queje ¿Qué? ahora que sí. la tratamos y muy bien te auguro bien. y te <risa> auguro éxito en, en la campaña dice el Ma, María Elba Nosotros, le dice a mi disculpa amado sí, sí. saludo para la guerrera de la provincia de Duarte mujer okay. trabajadora que ha puesto eh, la mujer en alto, bendición Mira, cruz de la cruz. Sí, bueno, si, no, si se puede ver la en la pantalla. De un ya, ya, tú si que sabes está en la. Si, de, si de, está. De, si de, no, digitación, si no, cosa No se va si no, a no, Es que todo, todo va a depender del cristal no, con el que se mire. Exacto. No, no, no, eso, no, eso está completo. Y eh, yo te digo, pero está por allá, ya, ya la pantalla. Carolina, te voy a invitar para la próxima. Ok, mira la. Es bueno que lleve a Carolina para la próxima, para que no se. Mira, es un gente ahí Ay, no, Carolina. Carolina. Bueno, vamos a la Pero pausa. Abren, abren. La por, la <risa> Carolina es ver para creer. La la hoy están callados, sí, hoy están callados. Hoy están callados. Allá estaban acabando eh, la actividad aquí. Vamos a la pausa. Cuando regresemos hay más contenido desde mañana. Gracias a Miledis Núñez Gracias por la participación ustedes. de esta entrevista.